saludos en este video tutorial estaremos presentando cómo crear una actividad interactiva en un curso en Moodle en esta ocasión utilizaremos la actividad de flashcards en h5p esta actividad le permitirá crear tarjetas que integren imágenes preguntas y respuestas para esto seleccionen añadir una actividad o recurso luego seleccionen H5P o contenido interactivo en negro luego seleccionen la actividad interactiva a utilizar en este caso seleccionaremos flashcards luego escriban el título las instrucciones a utilizar identifique el tipo de software que se presenta en el espacio en blanco van a estar escribiendo si es un sistema operativo de aplicación o de programación aquí vamos a ir añadiendo los diferentes tipos de cartas que vamos a estar utilizando en esta sección vamos a escribir la pregunta aquí yo voy a escribir el software, el nombre del software la respuesta de esa pregunta y le puedo añadir una imagen es importante destacar que podemos utilizar solamente pregunta y respuesta o podemos utilizar imagen y respuesta en esta sección puedo incluir lo que es el texto alterno para la imagen y añadir una pista para que el estudiante pueda contestar la actividad, voy a añadir otra carta, voy a añadir mi respuesta y añado la imagen y una vez tenemos las diferentes actividades procedemos a la configuración de la misma importante eh, si ustedes desean que las mayúsculas y minúsculas y los acentos cuenten en la actividad pues marcamos aquí en este encasillado también deberían de marcar aquí donde dice permite descarga y en esta sección de calificación si la actividad es Formativa, es importante escribir cero Una vez tenemos la actividad selecciona guardar cambio y mostrar Aquí podemos ver la actividad creada Y contestar la misma Próxima y en esta ocasión voy a escribir programación sin el acento para que ustedes vean qué es lo que sucede una vez el estudiante conteste la actividad aquí puede mostrar los resultados obtenidos y si lo necesita reintentar una y otra vez Selecciona Reintentar actividad.